Los elefantes son los animales terrestres más grandes que se conocen hoy en día. Sus grandes colmillos y estruendo al andar muestran su enorme fuerza haciéndolos bastante peligrosos en su hábitat natural. Pero hay indicios de la existencia de una bestia oculta en los rincones del África, que es aún más fuerte y agresiva. Tan grande como un elefante, armado con un cuerno como un rinoceronte y de actividades acuáticas como un hipopótamo. Una bestia que parece ser la combinación de estos tres poderosos animales, la cual lleva un nombre que lo representa todo. El Emela Tonga, el asesino de elefantes. En el mundo existen criaturas desconocidas, bestias o monstruos que se ocultan del ser humano y que nos causan gran misterio. Y en este canal juntos, seguiremos su rastro. Bienvenidos a Criptozoología Oxford. Carl Hakenbeck fue el primer autor occidental que escribió sobre esta bestia, describiéndolo en 1909 como un animal con piel verdosa, más reptil que mamífero, patas cortas y macizas y una cola poderosa similar a la de los cocodrilos, una especie de elefante dragón. Sus fauces poseen afilados dientes triangulares, pero lo que más destaca del la es su afilado cuerno de marfil, tan largo que podía llegar a los dos metros, ubicado en su trompa de manera similar a la de un rinoceronte. Era una bestia con una descomunal fuerza que los nativos, por eso, le dieron el nombre de asesino de elefantes. Ya que las narraciones sobre la criatura hablan de cómo ésta atacaba a los elefantes con su cuerno hasta atravesarlos, dejándolos sin ninguna posibilidad de sobrevivir, además de cazar y devorar humanos. La bestia, además, tenía una especie de resoplido que atemorizaba a los nativos de la zona. ...descrita como un rugido o un gruñido. Su hábitat fue señalado en Rhodesia... ...en donde existían pinturas rupestres... ...que el día de hoy son ilocalizables... ...en donde la bestia aparecía representada. Hakenbeck lideró una expedición en su búsqueda por el lago Bangolo, ...donde se había visto numerosas ocasiones. Sin embargo, la expedición falló al morir la mayoría de sus integrantes por lo difícil y peligroso del terreno africano, ya que la bestia se refugiaba en las zonas salvajes y remotas del África ecuatorial, en particular siguiendo los terrenos pantanosos del curso del río Congo. Durante 150 años se recopilaron testimonios de la bestia, principalmente de los aborígenes de la zona, con la descripción del jefe de una tribu Waushi sobre la casa de un ejemplar. Según el jefe, Tenía un cuerpo robusto, obscuro y sin pelos. Estaba armado con un único cuerno de color blanco como el marfil, que además era extremadamente largo y liso. Sería en 1954 cuando, en un artículo publicado en una revista científica, Mamalia Luciel Blanco, inspector de la África Ecuatorial Francesa, se refirió por primera vez al animal con el nombre de Meletonka, dándole así una identidad a la salvaje criatura. Pero quizás las pistas que más difusión alcanzaron fueron los testimonios recogidos por la expedición del afamado criptozoólogo Roy P. McCall en 1981, quien iba en busca de las huellas del Moquelenbembe, otro escurridizo críptido africano. Pero la sorpresa al llegar ahí fue que las historias que le relataban los diversos testigos locales describían a un animal diferente al que buscaba tanto físicamente como en su comportamiento. Según los datos que recopiló, podría parecerse a un animal de la familia de los ceratopsidos, posiblemente un centrosaurus, cuya descripción encaja muy bien con las características que hay del animal. Para el cazador y escritor Dennis Lye, apuntó a que posiblemente se tratara de un paquidermo de costumbres similares a las de un hipopótamo, poseedor de un gran cuerno. En Angola hay una criatura cuya descripción pudiera ser algo similar a la del emeletonca, llamado el togeyamenia o león de agua, una especie de hipopótamo infelino el cual es capaz de emitir un potente rugido. Pero de esa criatura hablaremos en un próximo video. Durante el 2004, el criptozoólogo francés Michael Balot realizó varias excursiones a Camerún en busca de pruebas de la existencia de bestias acuáticas desconocidas. Y en 2005, en su segunda expedición, visitó un pueblo donde vio y compró una talla de madera grande que representaba con gran detalle una bestia extraña, que no coincidía con ningún animal vivo conocido. Era un animal similar a la combinación de un elefante y un rinoceronte. Pero aunque esto pudiera confundirnos, la enorme y pesada cola que llevan no nos deja duda. Se trata de la representación del Emeletón. En este nuevo descubrimiento, las orejas similares a las de un elefante fue la nueva característica para terminar de formar la imagen del estremecedor criptido. Y la confirmación de esta figura la encontró igualmente Michael Ballot al descubrir otra talla en un lugar diferente que era idéntica a la que había comprado, pero esta de menor tamaño. Aquí la podemos apreciar. Sin duda aquellos habitantes de los remotos poblados de África tallaron en madera a la misteriosa bestia. Carl Schuker aportó una nueva evidencia del críptido cuando recibió una carta con cuatro dibujos realizados a finales de los años 80, que se habían realizado en la zona protegida de Sanga Sanga, que hace frontera con el Congo y Camerún, por un francés llamado Jean-Claude Thibault, que había vivido en la zona pero terminó muerto. En uno de los dibujos se muestra elefantes huyendo, perseguidos por una bestia con un solo cuerno, orejas similares a las de un elefante, pero lo más distintivo era su larga y pesada cola que nos hace recordar a los dinosaurios. Por las descripciones del animal, pudiéramos estar ante una criatura prehistórica como el estiracosaurus, que cumple con las características que se le atribuyen. Es un verdadero misterio Cómo las tribus que ignoran completamente el conocimiento paleontológico pudieran describir una criatura que vivió hace millones de años por lo que solo hay una respuesta para eso ellos en verdad vieron al tonga que un animal de ese tamaño siga oculto a la ciencia nos demuestra que en este planeta aún siguen muchos misterios por resolver. Mi nombre es Oksla Castro y suscríbanse a este canal si les gustan estos temas de misterio, pero sobre todo de la criptozoología, ya que cada semana subiré nuevos videos. También les recomiendo que se suscriban a mi segundo canal en donde me pueden acompañar en las exploraciones, expediciones e investigaciones en busca de estos animales ocultos. En la descripción de este video les dejaré el enlace para que vayan y se suscriban. Nos vemos en el siguiente video de Criptozoología Oxlack.